Soy Pablo Emilio Morales Cabiria. Plomo plata, huevón. Aquí tiene su plata. Aquí tiene su plata, huevón. si no mira su plata. Mataré a su hijita, a su hijito, a su papá, a su mamá y a su abuelita. Y si su abuelita está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar. Maldito yo de puta, mal parido. Cuando tú quieras, la resolvemos hoy. Con el plomo, huevón. No se te olvide nunca, huevón. Aquí está Pablo Emilio Escobar. Bueno, que no soy Pablo Emilio Escobar, me he el bigotillo, pero que no soy. Vale, no se vaya. Tía que mafioso le... Bueno, que se si os gusta a os gustar el vídeo, vale. O algo otra vez, una imitación de cualquier cosa. Por ejemplo, de Rambo. Dios mío, esto es un puto infierno. O hago Rambo, ¿vale? Visto de Rambo. ¿Vale? Dáis un like si os gusta el vídeo. Si no os gusta, le dais que no. ¿Vale? Y Suscribirse a mi canal y compartirlo. ¿Vale? Agor.